Según Jack Ma, expresidente del grupo chino Alibaba, en el futuro las máquinas podrán liberarnos de muchas horas de trabajo, reduciendo la jornada laboral a apenas 12 horas semanales. Por otro lado, la ley de Moore indica que la capacidad de las computadoras se duplica cada dos años y, con ella, su capacidad inherente para ejecutar algoritmos más complejos, como las redes neuronales. Es destacable la derrota de Garry Kasparov, gran maestro de ajedrez, a manos de la máquina de IBM Deep Blue a mediados de los 90 del siglo pasado. Hoy en día, hemos llegado al punto en el que existen modelos computacionales capaces de superar el test de Turing. ChatGPT, Chat o bar Estos algoritmos son capaces de desarrollar software en tiempo real automáticamente. Lo que parecía ciencia ficción hace algunos años, ahora es real. Disponemos de cadenas de montaje y almacenes completamente autónomos. Pero, ¿qué consecuencias tiene esta aceleración en la automatización? Si nos remontamos a la Inglaterra victoriana, encontraremos respuestas similares a las de la sociedad actual ante la primera revolución industrial. Los ludistas eran un grupo de artesanos ingleses que, en contra de la revolución de la máquina de vapor, crucial vehículo del avance, saboteaban las nuevas maquinarias. El cambio, en contra de lo pensado, redujo la jornada laboral de más de 80 horas semanales a las 40 horas actuales en menos de un siglo e impulsó los cambios sociales que han modelado las sociedades actuales. En el presente, las nuevas generaciones reclaman para sí mismas el derecho a trabajar desde cualquier lugar. La semana de cuatro días laborales, la flexibilidad de horarios... El mundo cambia y la tecnología es la máquina de vapor del tren en el que avanza la humanidad.